Darle algo tener algún sobrino sí, futbolero? Sí, re. Bueno, mira El lunes Todo marca que el lunes sale a la venta la nueva camiseta uh, uh, De la bien. selección argentina yo, Con quiero, las tres quiero, estrellas Yo quiero la otra ¿Cuál? La que tiene Messi cuando está acostado en la cama con la copa ¿La alternativa? No ah, no. no, es como la remera Está en que... negro y está en blanco Tiene la marca de las tres tiras grande Y las tres estrellas grandes Todas van a salir a la venta el lunes, Rodri, Quédate tranquilo. ¿Todas? Sí, pero esa esta también? es la que yo más quiero. No, yo quiero la otra. Porque todas las que tengo me quedaron viejas. Por claro. suerte. Tengo todas con dos estrellas, Que no son muchas, pero tengo como tres o cuatro, ponele, ¿no? Para los papás no hay que consultar. Ah, sí. ¿Cómo está la...? Creo que 23, pero no estoy seguro. ¿23 mil? Sí. ¿Cuál? Esta eh, no, Me parece no, que no, está no. más barata que la anterior ¿eh? ¿Te gustan las tres estrellas ahí? ¿Vos? vos no, para mí eran las tres Para mí sí. eran todas en línea ¿En fila? Sí. ¿Por qué en fila? Sí. Eh, porque es. me gustaba así Es una cuestión de diseño cuál es la diferencia? Ah, es una cuestión de diseño No, ah. viste que había una discusión ¿Dónde poner la tercera estrella? A mí me hubiese gustado Que estuviesen las tres en fila Arriba del escudo Han hecho esto que es como Un triángulo Está bonito, igual, está lindo Sí Lo importante es que son tres estrellas y cuando ganemos la cuarta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero no nos adelantemos, ya le pasó a Brasil. ¿Se acuerdan que Brasil lanzó un concurso? El diario Lance, que es el diario Lance, perdón, el más visto de Brasil. la cuarta? Eh, no, la sexta para ellos. Ah. Antes, o sea, durante el Mundial. Y hasta no. Neymar andaba con un pantaloncito que tenía la sexta estrella. Eso es como decirte feliz cumpleaños un día antes. ¿Sabes dónde se lo metieron? En el bolso para viajar a Brasil de claro, nuevo con claro. ese pantaloncito. Y la revista había postulado varios escudos de Brasil con la sexta estrella y la gente tenía que elegir. Acabo de leer un, un dato que yo no tenía. ¿Cuál Capaz es? Que, vos sí. que Argentina es el país con más títulos de todos los países del mundo en el fútbol. Lógico. Es verdad, sí, es cierto. Pasa 22, 22 ahí. títulos. Va y volvemos a esa discusión que a vos no te gusta contar títulos... No, no, pero contándolos de la era profesional, digamos Sí, bueno, pero vos también te negás a algunos títulos de la, de la era profesional ¿Cómo, cómo? Porque decís, no, no bueno, a ninguno. cuando hablas de Boca, por ejemplo, Seba, vos sí. decís No, pará, están contando el título De la 1930 Copa. para atrás, ¿no? Sí, no, hay algunos que son de 1930 para acá que son como llamativos para la época Yo de esos no he dicho nada, yo digo los que son de 1930 para atrás Ahora son todos válidos, ¿viste? Esta, claro. esta, ¿Está bien? esta es la que a mí me gusta es más barata, Rodi, porque tiene precio como de remera. Es una remera de algodón, no tiene la claro. tecnología que tiene la, la camiseta profesional. Me gusta digamos. esta, Rodi. ¿eh? Me, a mí me gusta más en blanco todavía, pero que, que es la que tiene Messi en la cama. Pero está bonita. Buenísimo. Está buenísimo, escuchando. Es bueno. Así como estás vestido ahora, con esa remerita bajo el saco, joyas Va bien, la, ¿no? ¿no? Para irte a un casamiento, ¿estás o, o no? Y eh, sí. Miren la cantidad de camisetas que se están haciendo, chicos. Todo esto para salir a la venta el lunes. Escuchame, ¿no está más barata que la anterior? La anterior no era 30 y... o era 16. Puede ser, la verdad es que no sé, se Seba perdí. O sea, perdí. cuando salió la, la Este Mundial. Todos estos precios... Sí, es verdad que por la demanda que tuvo llegó hasta 40.000 mangos. La... Oh. A mí me parece una locura. Que una remera valga una camiseta 23 mil pesos me parece una, sí. una cuestión obscena, ¿no? Pero bueno, son los valores Pero que bueno. tenemos hoy. Y más de uno bueno, va a ir a comprarla. acá tome en, su dinero señor en, en realidad ¿Qué? en realidad en la marca de las tres tiras hay eh, es cabeza en tecnología más sí, allá de pero esta y arremesa, a, entonces broder. hay hay costos en eso no, y aparte no. y aparte hay un precio comercial Esto es más hay comercial. un valor comercial que ante la demanda encarece el, el producto ¿no? oferta y demanda sí, el, pero chico, 23, pesos. es lógico yo para mí tendría que valer ponerle mm. 1200 1500 2.000, ponele como. como remera para todo. La podrían claro. incluir en el ahora 30. ¿Por qué última? no? Para sacarla en 34. Claro. sí, sí. Ah. Por lo menos, sería una buena alternativa.